que todo están esperando y es que sobre la caravana de ayer de DJ Adoni que ha sido muy criticado y ha sido eh, tendencia en todo el país en cuanto a esto y es que este caballero escuchen fue contratado Adoni fue contratado para darle un recorrido un recorrido incitando a que se vacunen. ¿Qué pasa? Que lo hizo una patana, el cual se le salió de control a los organizadores. No estuvo bien, atención, no estuvo bien, eh, no estuvo bien la aglomeración de personas, pero la intención fue otra, que se le saliera de las manos, ya son cosas, incluso la ruta era más larga en San Francisco de Macorís, entonces el equipo a ver que todo el que fue algo impresionante decidieron seguir hacia Atenares, derecho, la ruta era Emilio Prudón, la ruta de la caravana que siempre hacen caravana, Emilio Prudón, Pueblo Nuevo Víctor Valle, esa era la ruta pero al ello ver que se le salió de control que no esperaban tantas personas porque la gente... ¿No entiendes? Entonces, no, porque fue algo cuando ellos vinieron, desde que empezaron, hasta la policía estaba. Porque era algo organizado para que él incitara a que se vacunen. Para eso fue que él vino. Y al ver que todo San Francisco Macorís, como todo el mundo conoce, que cuando hay una musiquita, todo el mundo se tiró a la calle. Ellos siguieron para tener y entrenar era que había gente. ¿Entiendes? Entonces, no es que fue algo del teteo, no, fue algo que se salió de control en los organizadores. ¿Entiendes? Los organizadores debieron, eh, eh, o sea, debieron que cuando vieron toda esa gente apagar su música y terminó esto aquí ya porque no se puede. Claro, claro. ¿Entiendes? Debieron hacerlo así, pero la intención de ellos no fue eso. La intención de ellos fue concientizar con un artista muy pegado, Diego Adoni, que se pegó en la cuarentena, porque todo el mundo estaba trancado y este muchacho inteligentemente hizo una mezcla y se pegó. Entonces, para que los jóvenes, pero debieron hacerlo de otra manera. Se les salió de control. No apoyamos eso. La aglomeración de personas. ¿eh? Pero también hay muchas personas que han hablado de doble moral. Entonces, ¿tú no puedes criticarme algo a mí si tú te parabas en el a las 3 de la mañana. Tienen Aglomeración también. Entonces, nosotros debemos ser más conscientes y no maltratar tanto a la persona tanto es artista porque es un contrato. A, a mí yo estaba transmitiendo ay, por mi trabajo, igual que cualquier camarógrafo. ¿Entiendes? Y él es un artista contratado. Él es artista ahora mismo urbano que te dicen, vamos, a Antonio Santos lo pusieron a cantar con 40 cabezas de vaca y él cantó igualito muy veces la gente porque no fue el que le pagaron para Entonces a Doni de que lo citaron, entonces, eh, no veo por qué hay que citarlo a él Sino al que Lo contrató, al organizador del evento, del evento, que explique Que explique que la situación de la mano, Se llenan de emociones Y tú sabes que a un A un pueblo Como este, San Francisco de que Para hacer una actividad hay que tener cuidado Porque aquí todavía habían niños Ahí habían eh, Perros, dice un amigo mío, habían como cuatro perros en Paso, De tanta gente que había ¿Tú entiendes? Hasta Firulá y vino y de todo. Entonces debemos eh, ser más claros de la mente y no ofender. Me han mandado mensajes diciendo más de todo. Como que tú qué? tienes que ver con Yo eso. Tengo que ver con eso, Todo la fuerza del pueblo, fuerza pueblo ha hecho de todo. El eh, Leonel Fernández, un bueno, había gente, ¿tú sí. No ¿Tú entiendes? Y no hablaron. Entonces debemos dejar la doble moral. ¿Eh? No, señores, y con eso es mi opinión sobre el tema y lo que se está hablando. Este muchacho, lo que es un artista, un joven que ha salido adelante, dígame usted que si es un fenómeno, pego, un fenómeno de si eh? Ustedes no van ahí? gratis ¿Eh? frente a Telenor, no van ahí. Es como dice Néstor, es un mal manejo que hubo. Hubo esas personas. esa persona, una mala que, logística, que, que no una no metió una. Si no ven policías por ninguna parte y ven que un grupo le va cayendo atrás, pues vienen más y vienen más y vienen más. Lo, y, que, de, lo que se debió hacer. Suspender o apagar y, y suspender eso. Y la gente va y bebiendo, y vámonos para Tenares, pues vamos, Y para allá. Esto es fuente de. En tenare, gente atrás? a pie. ¡Uy! ¡Llévame! A pie, se enganchaban de todo y le daban para allá. ¿Tú ¿No entiendes? Porque la gente, ya tanto tiempo trancado, la gente cuando ve una cosita se desborda. ¿Tú ¿no entiendes? Señores, ¿con qué seguimos nosotros? <risa>